Hola, quiero darles una cordial bienvenida a este nuevo ciclo de Región Ignota, eh, donde vamos a estar haciendo unas entrevistas y unos testimonios de primera mano. Vamos a tratar de volcar más contenido de este tipo, para que, bueno, en definitiva, vayan saliendo las verdades a luz. Estamos viviendo tiempos que exigen que cada vez más la humanidad tome real conciencia de lo que es. Siempre decimos que la ciencia cada vez que da un paso más profundo se acerca más a la gran realidad en la que estamos inmersos. Somos, y ya está dicho desde... Muchísimo antes de los tiempos Seres multidimensionales Bueno, recién, recién ahora La ciencia está llegando a conectar con realidades alternas Todo lo que anticipa el cine de ciencia ficción En realidad es de anticipación ¿no? Porque desde aquella serie, de los supersónicos No sé si recuerdan, que eran unos dibujos animados ¿cuánta cosa de allí ha resultado ser de alguna manera premonitoria de alguna manera anticipativa y todo lo que nos imaginamos o somos capaces de imaginar es lo que subyace, es lo que está en nuestra mente la realidad está creada en nuestra imagen y semejanza y es así como las cosas suceden, es así como las cosas se conforman. Región Ignota tiene como principal objetivo y casi obsesión, si vale el término, el hacer llegar estas pizquitas de conocimiento que van siendo extraídas del entorno en donde vivimos. Lo importante, y lo que va a pasar en este ciclo, es que personas comunes, normales, son las que nos van a volcar su experiencia propia, de primera mano, en un ambiente cotidiano, en el que quiero que tú estés inmerso, estaremos hablando y hablando todos, triangulando esta conversación entre Región ignota, el invitado y ustedes que son el objetivo principal de nuestra divulgación porque sencillamente sí. es eso uno llega a una etapa en la vida en la que entiende que tiene que comenzar a a devolver lo que de alguna manera uno recibe. Y cuando empieza a ver qué es lo que tiene para repartir y qué a quienes debe devolver, se da cuenta que todo lo que hemos aprendido en las primeras etapas, casi a no ser que sean personas puntuales, que nos acordemos de un profesor o maestra, o algo por el estilo a la enseñanza en sí mismo es muy poco lo que debemos devolverle muy poco porque en realidad eh, es más lo que nos atrofió es más lo que nos ocultó es más lo que se nos despistó que lo que realmente se nos ha dicho que lo que realmente existe que lo que realmente es entonces es esa la tarea nuestra en nuestro granito de arena, de quienes nos enseñaron en su granito de arena y de lo que cada uno de nosotros debe hacer con esa información para los demás. La información es esa gota que cae y forma una corona. Esos son todos los individuos a los que llega, pero a su vez de esa corona sale una gotita más. Esa gotita está destinada a caer y a generar otra corona, y a su vez una cantidad de gotitas más. Y eso es exponencial, y es así como se debe transmitir, es así la naturaleza del mensaje, y es así como debe llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque, como ya sabemos, todo colapsa y se vuelve a, a rearmar colapsa y se vuelve a rearmar. Cada vez las distintas generaciones de humanidades van intentando dejar algo, dejar una huella hacia la otra para que se dé cuenta que las cosas son así, que hay un ciclo así y que no pertenecemos a este lugar específicamente, porque somos de otra naturaleza. Este lugar es esa escuela en la cual necesitamos aprender y necesitamos dejar a la, nueva, a la nueva generación de alumnos un curso mucho mejor y más aprovechable entonces mmm, no crean que solo es metáfora lo que estamos diciendo porque si bien estamos basándonos en cosas que conocemos estamos explicando algo que lo sentimos desde las entrañas que es así ...y que no es ninguna metáfora, es una realidad... ...y la vemos cada vez que queremos abrir los ojos a las cosas... ...vamos a ir dejando esas realidades que tal vez todas las sabemos... ...pero cada vez de una forma más contundente... De una, ...cada vez de una forma más tangible, más real... Hay cosas que ya tenemos que manejar a esta altura del partido, como se dice, como algo aceptado cotidiano. No podemos seguir viviendo en esta ambigüedad como quien estudia en un colegio eh, cristiano, estudiando las teorías de Darwin y a su vez el paraíso. y la, O sea, todos esos estudios eh, superpuestos y encontrados es lo que estamos viviendo todo el tiempo en nuestra realidad y realmente es algo caótico cuando uno llega a su madurez y entiende que en realidad todo lo que le han dicho no tiene sustento no tiene contrafuerte, contrapeso no tiene bases reales entonces es cuando las mentes se encuentran en un verdadero caos mental de no saber para dónde arrancar, no saber qué creer, si creer, si no creer, o despotricar totalmente de lo que son creencias y demás. Bueno, desde aquí, si hay algo que aconsejamos, es despojar la mente de creencias y tener la verdadera convicción de ir logrando informaciones precisas, reales, tangibles, sin dogmas, sin religiones, sabiendo. Y eso es el verdadero científico Ese es el verdadero buscador de verdades No se queda con teorías Sino que va a lo concreto Entonces, muchas veces lo concreto Está en cosas que son intangibles ¿Y cómo vamos a concretar algo que es intangible? Bueno, porque son naturalezas distintas porque tiene más que ver con la naturaleza que somos, eso que se desprende y viene, se desprende y viene, y que paso tras paso también la ciencia comprueba, día a día, todas las cosas que nosotros hablamos, desde un terreno en el que es desmontado, en un terreno que es este, vilipendiado, en un terreno que es fuertemente castigado, sí es verdad, muchos de nosotros tomamos caminos, este, muy raros. Intentamos meter el mercado dentro de lo que es la experiencia de conocer y nos estamos perdiendo. Sí. La mitad de los que hablamos de esto tenemos intereses que van más allá de, de lo espiritual, de lo comunicativo, real, sí, obvio que sí. Y con eso tenemos también que, que lidiar, comprender también. Que es entendible Que la gente piense así Porque muchos de nosotros Todavía no hemos encontrado Ese camino De saber que lo que damos por acá Lo recibimos por acá Y eso es una ley Pero tan Tan real Tan contundente Que nos vamos en teorías En teorías por acá, por acá Pero facturamos por otro lado Y rompe Rompe con lo que es del verdadero fluir de lo que es fundamental, que es la información. La información es poder, y el poder es lo que debemos mantener y propagar como esas gotas de agua. Nosotros somos humildemente un lugar más, una gotita más, y esperamos ser de utilidad. Bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas de región ignota.